Buenas tardes y bienvenido a todos me ha llegado una noticia y lo quiero compartirla con vosotros me ha llegado una noticia que en Cataluña cualquier persona que tiene tres años legalmente vive en Cataluña o muy cerca lo están ofreciendo un contrato de trabajo de 12 meses más información para que puede legalizar su asociación en España y para que puede vivir legalmente por favor si sabéis o conocéis cualquier persona sin papeles de vuestra tierra o amigo o amigo del amigo lo podéis compartir con él este vídeo por favor en Cataluña están ayudando a gente para que puedan arreglar sus, sus papeles de arraigo social ofreciendo un contrato gratis no pagas ni un céntimo, vale te voy a dejar en el final del vídeo las fotos de la oficina donde se tramita y los requisitos que piden, Compartéis el vídeo y cualquier duda, comunica con nosotros en el WhatsApp que está abajo. Suscríbete, te llegará siempre noticias calientes. Hasta luego.